Hace tres años que estamos trabajando, eh, en estos tres años he venido muchas veces, me instalé acá sin que nadie sepa, y bueno, justo se dio la casualidad que también ya hace 14 o 15 días que estoy aquí trabajando, sabíamos de, sabíamos de, de esta idea de que venga Adriana, que va a presentar este hermoso libro en la cual nosotros hemos participado en algunos de los casos que menciona este libro, siendo el más emblemático para nosotros y el, el más doloroso, la desaparición de Daniel Solano. También participó Leandro en, en el caso Castro, que es la tapa, la tapa del libro, Caterín Moscoso, así que, bueno, este... La centralidad la tiene ella, pero después que ella abre se abre Asunción, me gustaría. Después me lo imaginé en la primaria, me imaginé ese momento doloroso cuando se cayó un árbol y se quedó un brazo Me imagino el apuro de Asunción y su mamá para enllejarlo, para curarlo. Después me lo imaginé... Bueno. El micrófono bien cerquita para que se escuche bien. En primer lugar, gracias a los presentes. En segundo lugar, no para la licenciada, nuestro sincero y profundo agradecimiento. Por haber a, primero por haber agregado el tema Sergio. En fin, felicitarlo por el coraje del tema que trató, el coraje por hacer impreso en la causa del dolor de tanta familia a lo largo y ancho del país, como siempre repito. No solamente eso. en el que hay dolor por la muerte injusta de un familiar. No solamente hay dolor por la muerte de desapariciones de un familiar, el maltrato a las mujeres y el problema de los niños. Estamos saturados de, de esas causas Disculpen el, el blanqueo que me ocurre y me pasan a cada momento. Estoy tratando de dominar eso. Y gracias a la licenciada, estamos junto con ella en esta reunión y ojalá venga mucho tiempo. Porque mi ruego también este el libro este ayude a eliminar un poquito el exceso de, que hay en las autoridades la falta de justicia aunque esa disminución tal vez ella va a tener que cambiar de rumbo para sus futuro libros, pero va a ser igualmente más que satisfactorio no, no en libros con estos, con estos temas, que sean otro más que no debe vivir para otra vez. Eso es mi agradecimiento a la licenciada. Al doctor Heredia, hace un momento acaba de decir que hace tres años que tomó la causa y hace pocos días, Celebramos 19 años de la, de la desaparición de Sergio. De los 13 años que lleva la causa trabajándola él, se ha adelantado muchísimo. Con diferencia, entre los otros 16 años, dos abogados. De por medio, más otro en blanco que fue el inicio, que no teníamos abogados, porque no teníamos quien nos asesora, quien nos guía. Pasaron mucho tiempo y la causa estaba en blanco, no había ningún progreso. A partir de, del trabajo de este grupo dinámico al que yo le puse el nombre, la causa está en su etapa final. Yo no le pregunto a él qué hizo, qué hizo a, a quién lo citó o quién declaró. Eso lo sabemos. ¿no? A mí me baja con que me diga que la causa está caminando y más o menos a la altura del tema que está y aproximadamente cuando se va a terminar. Nada más. No le pido nombre ni actuación concreta. Eso no lo maneja ni. De manera que... Esta palabra espero que sirva para evitar preguntas porque no voy a saber contestarle qué hizo, quiénes están citado en ni ninguna cosa. Sé que la causa falta poco para cerrarse, o por lo menos esta primera etapa. Después vendrán el resto, la aparición del cuerpo, pero esencialmente. Espero que ya cierre este causa y aparezca en mi compra. Nada más, te paso la...